Vamos a esperar por acá la conexión del doctor Juan Carlos Ron, que es nuestro invitado el día de hoy. Aquí ya viene ingresando. Muy buenas tardes, doctor Juan Carlos. Espero se encuentre bien. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes, Víctor. Feliz de estar acá con ustedes, con los amigos de Calencia Salinas. Muy bien, muy bien. Gracias a Dios, doctor. Maravilloso tenerlo por acá la tarde-noche de hoy, ya casi en este precierre, como decía acá, de nuestro evento mayo sucesoral. Un evento, doctor Juan Carlos, que sin duda hemos convocado a los más grandes exponentes del derecho sucesoral en Venezuela y este programa y este evento de mayo sucesoral no ha hecho esperar todos sus comentarios eh, positivos eh, eh, a través de toda la presentación de estos maravillosos programas que ha sido mayo sucesoral. Y este programa, si, sin duda, ha sido muy solicitado, doctor Juan Carlos, por todos nuestros David y Sin embargo, es un gusto tenerlo por acá, doctor Juan Carlos. ¿Qué tal todo? Gracias a Dios, todo muy bien. Ante todo, lo importante con vida, con salud, que es lo importante, además de ello, pues mantenernos activos con respecto a redes sociales, con lo que es nuestras áreas del derecho, sea de quien seamos, seamos penalistas, civilistas, mercantil, de todo tipo. Lo importante es mantenernos activos y con mucha salud. Y aparte de eso, poder tener fe en Dios, que es lo más primordial. Es así, es así, doctor Juan Carlos. A esta hora de la tarde ya somos un universo, doctor, y queridos participantes de 22. 22 participantes se van uniendo todos nuestros leyvidentes fieles, programa tras programa, jornada tras jornada, porque saben que las jornadas que ofrece Calanches Salinas son realmente importantes y que les deja mucho conocimiento. Y de verdad que siempre traemos especialistas que cumplen las expectativas de todos nuestros leyvidentes. Es el caso, queridos amigos, del doctor Juan Carlos Ron Cadena abogado especialista en materia sucesoral que hemos invitado el día de hoy a nuestro precierre de mayo sucesoral, que sin duda será un programa de su total agrado. Hoy estaremos conversando con el doctor Juan Carlos eh, de un tema muy controvertido que ya les coloqué por acá, la declaración sucesoral versus la declaración de únicos y universales herederos. ¿Y quién no ha escuchado alguna vez en el transcurso de su vida mira, tengo que hacer la declaración sucesoral. Oye, me están pidiendo una declaración de uno de universales herederos, doctor Juan Carlos, o a veces la amiga de, de alguien escuchó que el sobrino tiene que hacer la declaración sucesoral o el hermano del amigo de alguien tiene que hacer la declaración sucesoral. Y siempre la gente tiende a confundir quizás estas dos figuras como lo es la declaración sucesoral y la declaración de únicos y universales herederos. Para ello, queridos amigos, hemos traído un especialista maravilloso y un invitado maravilloso como es el doctor Juan Carlos Roncadena. Así que conozcámoslo antes de, de, de iniciar este maravilloso programa y por acá les voy, a, les voy a leer la síntesis curricular del doctor Juan Carlos para que conozcan a este maravilloso invitado. El doctor Juan Carlos Roncadena es abogado egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 2006. Tiene especializaciones en Derecho Procesal, Medición Civil y Derecho de la Niñez y la Adolescencia en la Universidad Central de Venezuela. Es abogado binacional con pleno ejercicio del derecho tanto en Venezuela como en Ecuador. Además, es, es autor de distintas obras literarias jurídicas como lo son el procedimiento ordinario en el Código Orgánico General de Procesos, análisis esquemático y comparativo en Ecuador en el año 2017 y comentarios y consideraciones prácticas a la Ley de Impuestos sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos en Venezuela en el año 2018. Además, exponente del área de sucesiones y herencias del Colegio de Abogados de Caracas por más de 11 años, nada más y nada menos. Conferencista en el Colegio de Abogados de Pichincha y la Corporación de Estudios y Publicaciones de Ecuador. Director General de la Sociedad Civil de Estudios e Investigaciones Jurídicas y Académicas, EIHAC, Acreedor de diversos reconocimientos, tanto nacionales como internacionales, a su labor profesional y académica en el área del derecho en el Ilustre Colegio de Abogados de Caracas, Colegio de Abogados de Miranda e Ilustre Colegios de Abogados de Pichincha. Sin duda, amigos, un ponente que reúne todas las condiciones y el currículum para presentar o para darles este programa del día de hoy. Nuevamente, doctor Juan Carlos, muchísimas gracias por su participación. En verdad me da también bastante placer el poder participar en este mayo sucesoral de los amigos de Zona Legal y los amigos de Calanche Salinas, por cierto, Víctor, tuve la oportunidad de poderme conseguir con el doctor Calanche esta mañana, justamente en gestiones tribunalice y fue un grato gusto saludarlo nuevamente y nos dijo, nos vemos en Instagram, claro que nos vemos en Instagram. Y así fue, y así fue, aquí estamos en Instagram cumpliendo esa promesa y cumpliendo con todos nuestros seguidores, nuestros seguidores, querido doctor. Y eso es lo importante de esta actividad, ¿no? Que a veces podemos encontrarnos de alguna u otra manera en este mundo jurídico, en el foro, en algún tribunal, en algún registro, en alguna notaría. Y lo importante es siempre, queridos amigos, laividentes y compañeros todos que nos escuchan esta tarde noche, saludarse con esa fraternidad, con ese cariño, con ese entusiasmo. ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo está, fulano? Saludos, ¿cómo le va? Qué bueno que esté bien, me alegra verlo muy bien. Esa empatía total es la que necesitamos sin duda en este mundo jurídico, querido doctor. Definitivamente es así, precisamente, Víctor, en la empatía, el poder conversar, compartir, sea de forma presencial, sea por estos medios, sea por cualquiera de los medios que nos facilita la tecnología y poder mantenernos, como te digo, pues activos y también incluso nos sirve para lo que es entrenar todas estas cosas a nivel psicológico y a nivel profesional también. Es así, es así, doctor. Bueno, amigos, sin más dilación vamos a comenzar con nuestro programa de hoy. Desde ya eh, les vamos a decir que eh, pueden ir formalizando todas sus dudas a través de la barra de preguntas que se encuentra en la parte inferior derecha de sus teléfonos o dispositivos móviles. Y si quieren hacer alguna reflexión, algún comentario, a través de la barra de comentarios que vamos a tener muy bien eh, ir revisando todos sus comentarios y todas sus preguntas y al final de la disertación del doctor Juan Carlos y como es costumbre en zona legal, vamos a tener una sección dedicada, única y exclusivamente a responder todas sus dudas, todas las dudas que por supuesto eh, nos dé el tiempo para, para responder, no querido doctor Juan Carlos y queridos leyvientes, sin más preámbulos, vámonos al tema que nos ocupa el día de hoy, querido doctor, y yo quisiera y todo nuestro público que ya somos un universo de 31 participantes, Quisiéramos, 33 participantes, se unieron ya dos personas, quisiéramos que nos explicara, doctor, qué es una declaración sucesoral y cuál es su fundamento legal para que los leyvidentes que nos escuchen y nos ven, por supuesto, esta tarde noche puedan tener conocimiento acerca de esta maravillosa institución. Adelante, doctor. Bien, una declaración sucesoral es el trámite que se realiza con el fin de poder realizar el pago del tributo del impuesto sobre sucesiones. Este tipo de declaración de impuestos son los que se realizan cuando ocurre el fallecimiento de la persona y los beneficiarios o los parientes o los herederos deben realizar tal declaración para poder pagar el tributo del impuesto sucesoral que le corresponde recibir al Fisco Nacional. Esto por lo menos lo que es la declaración, todo lo que es el trámite, el, el, el, la fundamentación legal, se encuentra en la ley de impuestos sobre sucesiones. Hay que recordar que este tipo de impuestos, tributos, es un impuesto de carácter especial, progresivo, progresivo en el sentido que mientras más de, mientras más percibas dentro de la herencia, mientras tu cuota de participación sea total o una parte que sea grande, mayor cantidad de impuestos vas a pagar además de ello que se encuentra establecido por ley, es decir, tenemos un sistema de principio legal de establecimiento en la, en la norma para poder pagar impuestos. Sabemos que a nivel internacional, si lo ponemos desde el punto de vista de derecho comparado, existen algunas legislaciones que tienen ciertos valores de impuestos, o en, algunos, y en algunas partes incluso ya se ha derogado o se ha abolido el cobro del impuesto sobre sucesiones. Esto todo depende obviamente de los criterios de cada legislación como tal. Excelente, doctor, excelente. Una vez entonces, doctor, explicado qué es una declaración sucesoral y que todos nuestros leyvidentes han entendido perfectamente esta explicación, a mí me surge la duda y yo estoy seguro también que a todos nuestros leyvidentes les surge la duda también, una vez que yo sé qué es una declaración sucesoral y sé lo que tengo que hacer, yo debería saber en qué oportunidad o cuál es la oportunidad que yo tengo para hacer esa declaración sucesoral y que todos los leyvidentes, por supuesto, deberían conocer. Adelante, doctor. Gracias, Víctor. Bueno, te comento. En ocasiones, las personas que no conocen del derecho desconocen, tal vez, que tienen esta obligación de pagar impuestos. Algunos, tal vez, sí tienen, digamos, como que cierto conocimiento que hay algunas obligaciones que incluso pagar, es decir, hay de un 50% que tal vez desconocen de este tributo, o otros tantos que tienen una cierta idea, más no, digamos, el conocimiento completo. ¿Cuánto es el tiempo que puede, o dentro de cuánto tiempo se debe hacer? La mayoría de las personas siempre tienen esa gran duda, de cuánto es lo que me toca pagar, o cuánto es el tiempo que lo tengo que hacer. Lógicamente, no lo, lo desconocen, pero le puedo comentar que, por lo menos acá en Venezuela son 180 días hábiles, 180 días hábiles que se toman en cuenta o se considera que son en la práctica aproximadamente como entre unos 8 a 9 meses. En muchas ocasiones incluso colegas se han confundido pensando que estos 180 días que la ley de impuestos sobre sucesiones establece no indica incluso si son días hábiles, si son días continuos y a veces se confunden diciendo no, son 180 días, aproximadamente entonces son 6 meses. Pero ¿qué ocurre? El artículo, si mal no recuerdo, el artículo 27 de la ley de impuestos justamente menciona el lapso, son 180 días, pero si le hacemos una concordancia con el Código Orgánico Tributario del artículo 10, en el caso para que lo vayan anotando, ahí indica justamente qué, de qué forma voy a hacer ese cómputo. Entonces, si la norma establece un lapso de declaración de tantos días, debe entenderse que son hábiles. Entonces significa que 180 días hábiles en la práctica alrededor de 8 o 9 meses. Fíjate que esta tarde Justamente estaba hablando con unos posibles clientes, los cuales estaban con la duda, diciendo, no, lo que pasa es que mi papá falleció el 31 de, de enero y tenemos que realizar todo lo que era el, el recolectar, todos los documentos. Porque al momento que me había consultado de no tenía unas seis casas y, el, y una seis apartamentos y una casa familiar. Pero resulta que cuando comienza a hablarme de no, resulta que ahora son unos 14 bienes. ¿Y hace cuánto falleció el difunto? No, el 31 de enero. Tomando en cuenta lo que te estaba comentando, de 180 días, que pues son como 9 meses, ya yo sé por lo menos que estamos hablando de finales de septiembre, comienzo de octubre. Lógicamente, yo le digo, si ustedes quieren hacer la declaración, yo les recomendaría por lo menos, a lo mucho, finales de agosto, comienzo de septiembre. ¿Para qué? Para que obviamente como abogado se me van a contratar, a mí me dé chance de poder realizar la declaración, y más todavía en el caso que te estoy comentando, 14 bienes. Hacer el registro de cada uno de ellos dentro de la planilla de impuestos. Es decir, no solamente contando con el tiempo, sino también cuánto uno como profesional se va a tardar en hacer ese tipo de gestión o trámite. Es Por lo menos lo que es declaración ante la página web del señal. Adelante, Dito. Excelente, doctor. Y nos resulta maravillosa su explicación porque eh, hemos tenido muchos comentarios por allí en nuestras redes sociales y nuestro grupo interno de WhatsApp. Sobre este tema de aclaración sucesoral y de hecho en muchos grupos que, que, que circulan por allí, se suscita eh, mucho esta duda sobre si son hábiles o si son continuos y nos resulta muy conveniente esta aclaratoria que el artículo 27, eh, queridos amigos que nos escuchen y que se vienen uniendo a esta hora de la tarde, eh, yo también creo y pienso que ustedes tienen su ley de impuestos sobre sucesiones, donaciones y otros ramos conexos ahí a la mano para que la vayan revisando y vayan concatenando con lo que dice el doctor Ron, si no la tiene, no se salga de este like, déjelo allí sonando, vaya, busque su ley y comience a revisarla para que pueda comprender muy bien lo que esta tarde-noche se viene conversando. Nos indicaba entonces el doctor Ron que en el artículo 27 de esta ley nos indica el lapso, que son 180 días, pero no nos dice si son hábiles o son continuos. Para esto, búsquese su código orgánico tributario y consulte por allí el artículo 10 que el doctor Calanche muy amablemente, muy amablemente nos está colocando por acá en los comentarios, que es el artículo 10 del código orgánico tributario, que nos dice que los 180 días son hábiles, según la explicación que nos daba el doctor Ron. Entonces, queridos amigos, eh, veo que están haciendo muchos comentarios, muchas dudas por acá en la barra de comentarios. Recuerden hacerla a través de la herramienta de preguntas para que no se pierdan en el devenir de la, de la disertación del doctor Juan Carlos y en el devenir de todas las personas que se vienen uniendo. Hasta ahora somos un universo de 43 participantes que tenemos muy bien escuchar todos los maravillosos conocimientos del doctor Rogi, que sin duda con su capacidad pedagógica nos va a quedar, eh, eh, va a ser muy entendible, ¿no? Toda, toda esta explicación. Muy bien, doctor, una vez que sabemos qué es la declaración sucesoral y que disponemos de 180 días hábiles, repetimos, hábiles para hacer esta declaración, eh, ameritamos saber qué recaudos vamos a utilizar para hacer esta declaración sucesoral. Adelante, doctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, te cuento que si hablamos de los recaudos o los documentos que nosotros debemos presentar, en primer lugar, nosotros tenemos que tener ya, si ya realizada la declaración ante el portal o el del señal, ya tenemos que tener por lo menos ya el certificado del derecho de que hemos creado previamente antes de hacer todo lo que es el proceso de declaración, luego la planilla de declaración que arroja el sistema luego que uno haya realizado. Esa declaración ante el portal web del señal y a estos dos documentos hay que agregar o adjuntar los documentos que yo en este caso yo lo divido en dos formas o lo clasifico de dos maneras. De todos esos recaudos yo lo clasifico en personales y patrimoniales. Aquellos llamo documentos personales o recaudos personales. A todos aquellos documentos que me van a servir como identificación tanto de la persona que participa como del causante, y de la declaración. Entonces, yo tengo que tener en la mano lo que es el certificado de derechos solar que forma parte de esos documentos personales. Además de ello, la partida de función del causante, que en cierta forma es el hecho que permite que se haga todo este trámite. Luego están las copias de cédula de identidad tanto del causante como de las personas que van a participar como beneficiarios. Le hace beneficiarios quiénes son? Herederos o legatarios porque obviamente podemos hablar tanto de una sucesión intestada, es decir, sin testamento, como una sucesión testamentaria, es decir, que el difunto ya deja un testamento. Además de ello, también vamos a tener que necesitar lo que son los documentos filiatorios. Documentos filiatorios, en el caso de los hijos, partida de nacimiento. En el caso del cónyuge sobreviviente, la partida de matrimonio. Si hablamos de un concubino sobreviviente, sería el registro de unión estable de hecho. Con su defecto, si no tiene esto, tendrá entonces que intentar la mero declarativa de concubinato y, o, y obtener la sentencia definitivamente firme que da la, la existencia de, la, de esa mero declarativa de concubinato. Hay también otros documentos obligatorio que, claro, dependiendo del pariente de quien se vaya a presentar como heredero, pues tendrá que presentar más. Lógicamente es, a mayor lejanía del pariente hablando Estamos hablando que muy distinto es un hijo que puede fijar su parentela con la partida de nacimiento a decir, por ejemplo, un hermano que tiene que presentar la partida de función del causante, la partida de nacimiento del causante, la partida de función de los padres y la partida de nacimiento de ese hermano para comprobar su filiación. Entonces, es dependiendo de cada uno de los parientes que van a participar la cantidad de recaudos personales. Bien. Saliendo ahora de esos recaudos personales, tenemos que hablar de los recaudos patrimoniales. ¿Qué quiero decir yo con esto? Todos los documentos que de, los, de los bienes que yo voy a declarar, bienes inmuebles como bienes muebles. En el caso de bienes inmuebles, título de propiedad de los, sea apartamento, sea casa, terreno, galpón. Si hay unas bienes que hay que declarar, sería en este caso el título supletorio, otro, eh, Emitido por el tribunal que, realiz que se realizó ese título supletorio. Si hablamos de bienes inmuebles Lo que son los títulos de propiedad de aquellos bienes Que en total son una categoría de 12 tipos de bienes inmuebles A los cuales nosotros vamos a hacer la declaración Por poner un ejemplo, si hablamos de una empresa Puede ser el registro mercantil Pero acompañado de un, de un informe de balance general Hecho por el contador o por el comisario Con el valor penal la indicación del valor venial a la fecha de fallecimiento. Si son unas cuentas bancarias, por ejemplo, puede ser el estado de cuentas certificado por el banco con el saldo a la fecha de fallecimiento. Si hablamos de pasivos, porque dijimos que son documentos patrimoniales, si hablamos de pasivos, sería en este caso todo lo que es documentos que certifican cuentas por pagar, eh, facturas, deudas, todo esto para poder presentar la declaración. Entonces, estamos hablando de un universo de documentos o de anexos, los cuales debemos presentar, y por eso incluso yo lo divido entre personales y patrimoniales. Adelante, bien. Maravilloso, maravilloso, doctor. Queridos leyvidentes, yo me imagino que ustedes tenían allí su checklist e iban anotando todos y cada uno de los recaudos que van a necesitar para hacer esta declaración sucesoral no le dio tiempo de anotarlo, no se preocupe, este live va a quedar guardado en nuestra sección de Instagram TV para que lo disfruten cuantas veces sea necesario y puedan comprender muy bien todo esto de la declaración sucesoral. Querido doctor, eh, Tocado el punto de los, de los recaudos o documentos de carácter patrimonial que nos hace alusión que vamos a necesitar. Eh, yo, yo me atrevo a pensar que toda la audiencia en este momento se está preguntando, ok, los bienes de carácter patrimonial, ¿Y cuáles serán los bienes que yo puedo declarar o que puedo tener presentes para esa declaración sucesoral? Adelante, doctor, si es tan amable eh, indicarnos cuáles son estos bienes. Mira, para ser específico, el sistema reconoce una cantidad de bienes inmuebles. Pues supongo que en este caso me preguntas estamos hablando sobre lo que son viviendas. tomas en cuenta si son apartamentos, si son casas casas quintas, o si hablamos de terreno, obviamente estamos hablando de un documento expedido conforme a la ley, debidamente protocolizado, lo más importante en este caso, para poder comprobar la, la titularidad del bien a favor del causante del cual se está llevando a declarar. Si hablamos de una bienhechuría, como dije en su momento, ese título de propiedad de las bienhechurías sería en este caso el título sucesorio porque hay que hacer una salvedad. En el caso de las bienhechurías, al momento de yo declararlo porque ha habido la situación en la cual se han declarado bienhechurías como vivienda principal, pero lo que yo estoy declarando es lo construido, esa casita construida, y del cual yo tengo un documento que es un título supletorio que me que me confirma que soy el titular y que bajo mi despensa yo realicé esa construcción y que me pertenece, pues ese bien se declara, mas no se está declarando el piso donde se asienta dicha construcción. Puede ser que el, el terreno pueda ser de carácter privado, es decir, pertenezca a otra persona o sea de propiedad municipal. También puede ser la, la circunstancia que yo declare la bienhechuría pero está sobre un terreno que también está a tu nombre. Si no pudiste fusionar esa construcción a ese terreno vas a tener entonces que declararlo por separado. El terreno por un lado con su título de propiedad protocolizado y las bienhechurías con el título supletorio, si no pudo alcanzar el causante a fusionar estas dos cosas en vida, es decir, la bienhechuría con el terreno, entre tantas otras como tal. Adelante, doctor. Excelente, doctor. Eh, se ha generado mucho la duda eh, eh, en esta parte de la declaración sucesoral de los bienes y sobre todo del impuesto de la vivienda principal, doctor, si el de cuyo o la persona de cuya sucesión se trata dejó solamente una casita donde vive eh, la, la cónyuge, sobreviviente y su hijo, ¿esta casa se debe declarar y a su vez pagar el impuesto o hay algún régimen especial que aplique para esta casita única que dejó la persona de cuya sucesión se trate? Adelante, doctor. Gracias, Víctor. Bueno, te cuento que es uno de, de los casos más comunes de la declaración de la vivienda principal. La vivienda principal como tal se considera que es aquella que le sirvió de asiento permanente al difunto en vida y que se va a transmitir con esos mismos fines a sus parientes. En este caso, llámese cónyuge sobreviviente, hijos ascendientes e hijos adoptivos. Este grupo de personas que te acabo de mencionar son los que en este caso van a gozar de lo que se llama el desgraven de la vivienda principal que se encuentra en el artículo 10 de la ley de impuestos sobre sucesiones. Si es una vivienda principal, esta se debe presentar la declaración sí o sí. ¿Por qué razón? Porque si estaba, por ejemplo, a nombre del causante, o si estaba casado a nombre del causante y de su cónyuge sobreviviente, el hecho de haber fallecido uno de los titulares, yo tengo que hacer la declaración para saber ahora quién es el nuevo dueño por herencia de la cuota que le correspondía al causante O de la casa que le pertenecía al causante Esa vivienda principal Con el fin que la planilla de declaración Me sirva como nuevo título de propiedad Yo voy a hacer la declaración Pero si es únicamente ese bien El que voy a declarar Es decir, la vivienda principal Su impuesto va a ser igual a cero ¿Por qué razón? Porque al momento que yo realizo el cálculo del impuesto Es decir, yo creo lo que es la más hereditaria Y lo único que tengo es esa vivienda al momento de hacer el cómputo del patrimonio neto hereditario, va a ver que el valor del bien que yo estoy declarando que lo tengo que hacer, es decir, bien inmueble, vivienda con, eh, constituida por tal linderos, por tal dirección y ubicación, marco como vivienda principal en el registro, automáticamente el sistema lo toma en cuenta como un desgrabame y por ley dice la, el, el artículo 10 que para efecto del desgrabamiento, el valor del desgrabamiento declarado como tal en el asiento de los bienes inmuebles, por ejemplo, se va a, ese cómputo se va a excluir del patrimonio hereditario. Es decir, ese valor de la vivienda principal que declaré como un bien inmueble con el desgrabamiento se anula y queda en cero. Un patrimonio cero se obtiene un valor de impuesto en cero. No va a pagar impuestos. Es necesario realizar la declaración porque es una formalidad para saber quiénes son los nuevos dueños y la planilla además de ello, va a fungir como un nuevo título de propiedad que va a complementar al título original, sabiendo que si el, si el dueño o el titular de, la, de esa casa ya falleció, en la planilla de declaración va a complementar la información para saber quiénes son los dueños por motivo de herencia que en algún momento determinado a posterior desean vender la casa con esa documentación y con la solvencia del impuesto, pueden enajenar ese bien. Adelante, Víctor. Maravilloso, doctor. Eh, muy didáctica su, su, su explicación y bastante entendible, ¿no? Yo creo que nuestra audiencia se encuentra a esta hora de la tarde totalmente complacida y entendiendo muy bien todo acerca de esta, de esta declaración sucesoral y han entendido que si el de cuyos o persona de cuya sucesión se trata solamente dejó esa casita, esa vivienda principal, tienen que declararla, sin embargo, no pagan el impuesto. Tengan muy en cuenta el artículo 10, ¿no, doctor? De la ley de impuestos sobre sucesiones y otros ramos conexos. Eso es correcto. En el numeral primero del artículo 10, justamente está especificado la vivienda principal. Como les decía, amigos, busquen su ley de impuestos sobre sucesiones y otros ramos conexos. Ténganla a la mano, consúltenla, medítenla, para que tengan a bien entender todo lo que el doctor Juan Carlos está explicando muy amablemente esta tarde noche. Nos hemos dado un paseo a través de todo lo que es la declaración sucesoral, qué es la declaración sucesoral, de cuánto tiempo se dispone, qué recaudos vamos a necesitar y qué bienes podemos declarar. Ahora yo quisiera que ustedes tomen todo esto eh, que el doctor Juan Carlos nos ha explicado y lo tengan ahí, pónganlo como en una balanza para, para que hagamos la comparativa, porque ahorita vamos a conversar, a hablar acerca de la declaración de únicos y universales herederos, que a pesar de que también es una declaración, no es lo mismo que la declaración... Sucesoral ni bajo ningún concepto amerita eh, eh, similitudes, ¿no? Así que tómenlo, ténganlo en una balanza y vamos a hacer la comparativa. Muy bien, doctor. Entonces, dicho esto, pudiese ser usted tan amable de explicarnos ahora qué es una declaración de únicos y universales herederos y, por supuesto, cuál es este fundamento legal. Adelante. Gracias, Víctor. Bueno, te comento que la Declaración de Únicos Universales Herederos o el también conocido como Título de Únicos Universales Herederos vendría a ser esa declaración judicial emanada de un tribunal en el cual le da la facultad, por llamarlo de alguna manera, a los solicitantes que sean declarados como herederos universales del causante. Es decir, estamos hablando entonces de un documento emanado de un ente en sede judicial el cual lo que hace es nombrarlo como universales herederos es lo que en este caso tiene como como objetivo nada más es un procedimiento judicial de carácter voluntario y en el cual se realiza por medio de una, de una persona que puede ser representante de toda la herencia por medio de poder o en su efecto puede ser todo el universo de la comunidad de herederos yo por lo menos considero ese criterio de que todos los herederos puedan hacer la solicitud para que se realice y el juez determine y declare que los solicitantes son los que van a ser considerados como universales herederos. Además de ello hay otra cosa que es muy importante acotar y es el hecho que cuando se nombra como universal heredero la declaración judicial y en este caso la actuación de la declaración como tal, la resolución que declara como universales de herederos esto viene dentro de lo que es procedimiento de jurisdicción voluntaria que está en el Código de Procedimiento Civil, en el cual ahí juega con la regla de este tipo de procedimientos de carácter voluntario y se ajusta a lo que es un justificativo incluso de perpetua memoria. De eso se trata este tipo de procedimientos judiciales ¿Qué se diferencia con respecto a lo que hablamos hace un momento? porque esto es un procedimiento de carácter judicial y lo que acabamos de hablar hace un momento de la declaración de impuestos es un procedimiento de carácter administrativo tributario. Adelante, Víctor. Maravilloso, doctor. Vayan colocándolo en una pesa, en una balanza y vayan tomando en cuenta todas las acotaciones que el doctor Juan Carlos Ron muy, amab muy amablemente nos indica esta tarde-noche y vayan sopesando acerca de estas diferencias. Muy bien, doctor. Eh, una vez entonces que ya que ya conocemos qué es esta declaración de uno y universales herederos y partiendo de la premisa de que la declaración sucesoral tiene un lapso de 180 días hábiles para poder declararlas esta Declaración de Únicos y Universales Herederos cuenta con un lapso de tiempo. ¿Se establece alguna disposición acerca de esto? Y por supuesto se me olvidaba también consultarle a través de dónde o, o por dónde se solicita esta Declaración de Únicos y Universales Herederos para que las personas que nos sintonizan esta tarde-noche, que no son abogados y no saben nada del tema, puedan saber a través de qué medios se solicita o a través de qué órgano se solicita esta Declaración de Únicos y Universales Herederos. Adelante, doctor. Muchas gracias, Víctor. Bueno, en primer lugar, no tiene ningún tiempo establecido para poder realizarlo. Es decir, a diferencia de la declaración de impuestos que establece un lapso para realizar la declaración, so pena de multas o intereses moratorios en el caso de la declaración de impuestos, en el caso de, los, de la declaración de únicos universales herederos, este sí no tiene un lapso para poder presentarse o intentarse. Además, se realiza esto ante tribunales civiles en este caso, jurisdicción civil, pero los tribunales, para ser más específicos, son los tribunales de municipio. Como sabemos, muchos de nosotros los abogados, hay diferentes jerarquías de tribunales civiles, en el caso están los de municipio, y luego están los civiles de primera instancia. Como esta es una jurisdicción voluntaria, los tribunales que van a ser, en este caso, competentes para conocer de esta declaración declaraciones universales de herederos, van a ser los tribunales de municipio. Un punto aquí que hay que considerar, si entre los herederos, que van a llevarse a declarar ese, unico, ese título de único universal de herederos ante el juez. Si entre ese grupo de herederos existe un niño o un adolescente, así sea uno solo, entonces el fuero atrayente no será de esos tribunales civiles. Ya sería en este caso un tribunal de protección de niños, niñas y adolescentes. En el caso del tribunal de niños ni adolescentes, así sea que sea uno solo de los integrantes de esa comunidad de herederos, un niño o un adolescente, este tribunal lo va a conocer según la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, según el artículo 77, que es donde indica cuáles son las competencias o qué materia va a conocer los tribunal de protección. Cuando son justificativos de perpetua memoria, en donde hay intereses de niños, niñas y adolescentes, el Tribunal de Protección será competente para conocer estos casos de solicitudes o declaración de únicos universales en heredos. Adelante, Vicky. Excelente, doctor. Queridos amigos, ya lo saben, a través de los tribunales de municipio pueden hacer esta, esta solicitud de declaración de únicos y universales herederos, excepción hecha de que haya menores. Si hay menores, el fuero atrayente pasa a la competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Y esto de fuero atrayente eh, me causó... Impacto porque me hace acordar de un profesor que nos explicaba en la universidad el fuero atrayente. Él era, él era de agrario. <risa> Doctor Ron y queridos levidentes. Ah, Entonces él nos decía, mira, era. donde hay una cebolla el fuero atrayente es agrario. Donde hay una zanahoria, <risa> una papa el fuero atrayente es agrario. Así que donde hay un menor el fuero atrayente es lopna, queridos amigos. No, en esa forma que... valga la acotación que tú dices. Te digo, eh, los niños son como la cebollita precisamente porque Dios mío, cuando declaran, con, cuando hay una herencia con un niño, ay papá, eso es un dolor de cabeza y ojo, no es porque yo esté en contra de los niños, sino que como son justamente sujetos de derecho que tienen bastantes prerrogativas justamente por su limitación en su capacidad jurídica, sí, capacidad de es decir, capacidad de goce la tienen, pero no tienen capacidad de obrar, entonces hay unas grandes limitaciones. Porque ellos no pueden aceptar libremente, tienen que aceptar bajo beneficio inventario. Si quieren vender el bien, no puede venderlo libremente, tiene que hacer una solicitud de, una solicitud judicial para una autorización judicial para vender ante los tribunales de protección. Así, es todo un problema, es decir, esos niños, en base a lo que tú dices, ese fueron trayendo por esas pequeñas cebollitas que son estos niños adolescentes, pero es por su cualidad en este caso a nivel a nivel legal, pues, el, el régimen que ellos tienen. Adelante, Excelente, doctor. Ya lo saben, amigos. Así que les llega una, si les llega una declaración sucesoral y hay menores, haga como una gran amiga de la casa, que es la doctora Cora Farías, que ella dice, ¡Ay, mamá! <risa> ya, ya lo saben. Muy bien, doctor. Una vez que conocemos que, que no hace falta ningún lapso de tiempo para solicitar esta declaración de únicos y universales eh, herederos, ¿se hace meritorio eh, saber si necesitamos algún recaudo y cuáles son estos recaudos que van, a, que van a necesitar las personas para poder tramitar esta Declaración de Únicos y Universales Herederos. Adelante, doctor. Gracias, Víctor. Bueno, te cuento que aquí hay una cosa bien simpática y es el hecho que la Declaración de Únicos universales y Universales Herederos prácticamente tiene una, una, una similitud en lo que se refiere a recaudos con la Declaración de Impuestos sobre Sucesiones. Sobre todo en lo que son los documentos personales, lo que llamé documentos personales. ¿Qué necesito yo o qué recaudos debo presentar con el escrito de solicitud? Partida de función del causante, copia y cédula de identidad del causante y de los posibles herederos, los solicitantes en este caso, y además los documentos filiatorios de los, eh, de los, de los herederos, a fin de poder comprobar esa vocación hereditaria que previo examen del del juez, se hará lo que es la declaratoria de universales herederos. Amén. De también consignar lo que son las copias de cédula de identidad de los testigos que se van a presentar a efecto de poder evacuar la, la prueba de testigos del banco de preguntas que hay que consignar junto con el escrito de solicitud y que van a responder en el momento procesal oportuno dentro de esta solicitud. Adelante, Victor. Excelente, doctor. Veo que nuestra audiencia está muy activa participando, veo muchos comentarios, eh, por eso les digo que si tienen preguntas, háganla a través de la barra de preguntas ubicada en la parte inferior derecha. En el icono de la pregunta le va a salir un signo de interrogación, ese es el icono de preguntas, porque se van a perder acá en la barra de comentarios. Veo una pregunta muy interesante que está por acá, la voy, la voy a tener acá para la sección de preguntas y respuestas, porque si la, si la deselecciono se me va a perder y la verdad que es muy interesante. Esta Así será de interesante que la quieras guardar. Sí, aquí la tengo. Pero una vez, doctor, que y es para no perder el hilo de la conversación y que y que los levidientes sigan en sintonía. Una vez que, que, que conocemos qué es la declaración de únicos de universales herederos que se solicita por los tribunales, bien sea de municipio o de protección en el caso de que el fuero atrayente sea una cebollita, perdón, un menor eh, eh, y que no disponemos de tiempo. Yo quisiera y por eso les dije al inicio, tengan una balanza, porque ahora yo quisiera eh, que, que, que el doctor Ron nos dijera cuál es la utilidad de la declaración sucesoral y cuál es la utilidad de la declaración de únicos y universales herederos para que nuestros levidentes tengan eso en su balanza y puedan sopesar a la hora de poder solicitar una o la otra y darle prioridad, no, priorizar, bueno, mira, tengo que sacar la declaración sucesoral primero, o no, bueno, mira, yo quiero sacar la declaración de, un, de únicos y universales herederos, porque el abogado me dijo que yo necesitaba esa declaración de únicos y universales herederos. Así que, doctor, ¿cuál es la, la, la utilidad de la declaración sucesoral con respecto a la declaración de únicos y universales herederos? Adelante. Bueno, mi amigo Víctor, te cuento, si vamos a ponernos una balanza... Yo puedo comenzar a decir, en líneas generales, ambas son necesarias, por llamarlo de alguna forma, pero al poner en la balanza, quien va a ganar en ese peso será la declaración sucesoral. ¿Por qué razón? Porque la declaración sucesoral vendría a ser el nuevo título de propiedad de los bienes que se declaran a nombre de los herederos que se encuentran participando dentro de esa declaración. Si se quiere, incluso es un requisito sine qua non, porque al hacer el trámite de la declaración sucesoral ante el señal luego que ya ha pasado por todo, los, todo los, por todo el trámite y las alcabalas que tal vez esto conlleva, luego de haberse presentado, se emite lo que es la solvencia, la cual se va a apuntar junto con la planilla de declaración de impuestos. Y que es un documento que se va a requerir siempre al momento de que esta comunidad de herederos que todavía no han separado o no han partido esa comunidad de bienes hereditarios y deseen vender, pues van a tener que presentar ese documento con la, el título de propiedad al momento que vayan a querer vender en enajenar algún bien que sea parte integrante de la comunidad de bienes de, del causante. Eso por un lado, es por lo menos es, es, tiene un solo fin. Y si se quiere creo y debo considerar que es el más primordial de todos. Es el nuevo título de propiedad de los bienes y le da la cualidad de dueños a estos beneficiarios. Por el otro lado, la declaración de único universal de heredos también es necesaria, pero dependiendo de ciertos fines y ciertas circunstancias que la herencia o la sucesión tenga. Te lo puedo pintar de esta forma. Es uno de los procedimientos más practicados a través de los tribunales a nivel nacional. Pero sus funciones o sus usos son diversos. Por ejemplo, si hay una cuenta bancaria que se encuentra una cantidad de dinero retenido, esto por lo menos desde tiempos, ya bastante tiempo, si existe una cuenta bancaria con una cantidad de dinero ahorrado y obviamente se hace la notificación al banco, el banco bloquea la cuenta para que no se movilice ese, ese, ese dinero. Puede ser que depositen, pero no va a poderse hacer ningún movimiento como un retiro. Entonces, para poder disponer de, eso, de ese dinero, algunos bancos disponen que... De, se decida presentar los universales herederos para poder realizar la liquidación de la cuenta y poder hacer uso de ese, de ese dinero. Sé y tengo el conocimiento que otros bancos, dentro de sus políticas, solicitan más bien es la declaración de impuestos sobre sucesiones en cambio. Es decir, depende de qué banco solicite una u otro documento. Su van a pesar de ello, mantiene como documento requisito a los universales herederos para que otros tipo de, de fin tiene este estos universales herederos también lo es para comprobar la vocación hereditaria y además de ello legitimación procesal para los herederos del causante si esta persona que falleció se encontraba dentro de un procedimiento judicial un litigio un juicio si alguna de las dos partes actor o demandado en el medio del proceso fallece el título de único universal de herederos va a servir para comprobar la vocación hereditaria y por ende la legitimación procesal de estos herederos para poder continuar en nombre de la parte que falleció el procedimiento y siga adelante. Otro, otro, otro uso que se le da a los universales herederos también es el hecho de poder realizar lo que es la gestión del cobro del seguro social o incluso para lo que es la reclamación del cobro del seguro privado, es decir, en empresas de seguro y reaseguro también es necesario este tipo de documentos. E incluso, a pesar de todo, y lo quise dejar de último, también los universales herederos, y eso salvo ciertos momentos o ciertas circunstancias muy excepcionales, los universales herederos pueden servir dentro de una declaración de impuestos sobre sucesiones. Y esto más que todo cuando la identificación de los herederos o la propia identificación incluso del difunto no sea clara o no sea precisa y lo digo por experiencia por experiencia profesional propia en la cual me tocó en este caso por sugerencia de los funcionarios del señor en vista de una circunstancia en donde no estaba claro cuántos herederos habían porque de tres herederos que yo presenté resulta que terminaron siendo siete y eran unos hermanos siempre con un y me habían digamos solicitado o recomendado poder realizar este tipo de declaración judicial para presentarme y que quede declarado oficialmente que estos son los herederos que estoy presentando, dejando a un lado estos otros que, bueno, no tenían mayor peso, además que no estaban en el país y aparte eran personas mayores que, digamos, tenían muy poco conocimiento de esto y no estaban tampoco interesados dentro de la herencia. Entonces, como puede ver, como puedes ver la declaración universal de herederos, dependiendo de la circunstancia o de la necesidad que tengan estos herederos, puede servir para ciertas situaciones. Pero como puede ver en la declaración sucesoral ante el Señor, esa planilla junto con la solvencia me sirve para todo. Requisito sine qua non para el momento que si yo quiero vender esos bienes, ese documento, el registro me lo va a pedir. Adelante. Maravilloso, doctor. Queridos levidentes, por eso les decía desde el inicio, tengan su balanza y colóquenla allí y vayan sopesando. Eh, a ver cuál es la utilidad y, y cuál es la función de cada una de ellas, ¿no? Y una vez conociendo, doctor, la utilidad y, y teniendo en cuenta que, que la importancia principal recae sobre la declaración sucesoral, eh, yo me pregunto, y la audiencia también se pregunta, eh, si estas dos solicitudes pueden hacerse de forma simultánea o si primero tengo que solicitar una para tramitar la otra o viceversa. Adelante. Víctor, te cuento que no, es, no hay ninguna prerrogativa que indique que pueda ser una o que pueda ser otra. Puede hacer una primero, la otra después, puede hacer las dos en paralelo, pero en el caso que, si se hacen en paralelo ambos procedimientos, sería muy bueno tener dos juegos de documentos originales personales. Porque como dije hace un momento, los universales herederos y la declaración de impuestos sobre sucesiones... A nivel de documentos personales o eh, sí, documentos de registro personales piden casi lo mismo. Entonces, si va a hacer los dos al mismo tiempo, el cliente debe tener o debe obtener por lo menos dos juegos de documentos originales para poder realizar estos dos trámites de forma paralela. Si en caso dado que no lo tengan, pues habrá que tramitar. Yo recomendaría la declaración de impuestos sobre asociaciones, porque al momento que yo realizo la, la presentación, yo lo que hago es llevar los documentos, tanto un juego de copias de esos originales que presento, presento la declaración, voy entregando, consignando las copias, pero yo lo que hago es exhibir las originales respecto ven Vivendi, mire, aquí está la original, esta es la copia que le presento, para que usted corrobore que en verdad esta copia es Exactamente fiel al original que le presento. Ah, muy bien, perfecto. La vuelvo a guardar. Ya he presentado esto, ya yo tengo ese documento completamente libre. Pero si yo, por ejemplo, hago los universales herederos, les digo a modo de recomendación: si hacen los universales herederos, yo tengo que consignar esos documentos del original dentro del expediente y esperar a que el proceso termine hasta la resolución en donde nombran como universales herederos y ese procedimiento finaliza. A partir de ahí yo tengo que solicitar luego por secretaría la devolución de esos originales. Es decir, tengo que sacarle copia primero, a mandar a certificar y luego solicitar que me devuelvan esos originales para que las copias que yo saqué y mandé a certificar las pongan en lugar de esos originales. Entonces, como pueden ver, hay distintos procesos. Lógicamente, en base a la, a la experiencia forense, sería en este caso mejor primero la declaración de, su, de impuestos sobre acciones porque yo... Tengo el control sobre esos originales, lo exhibo y lo guardo y se quedan conmigo. Pero en el caso de la declaración judicial de universidades herederos, tengo que consignarlo, esperar a que el proceso termine y luego solicitar la devolución para tenerlos conmigo. Entonces, ahí tienen, digamos, esa situación en la cual deben considerar cuál van a ser primero como tal, para mayor comodidad en caso de que no hayan dos juegos de originales para hacerlo paralelamente. Adelante, Víctor. Así que ya lo saben, si tienen un solo juego de original y van y solicitan primero la declaración de únicos y universales herederos, eso le va a ir restando tiempo a sus 180 días hábiles que disponen para hacer la declaración sucesoral. A pesar de que la declaración de únicos y universales herederos es un trámite medianamente expedito, eso les va a restar tiempo de sus 180 días. Así que ténganlo muy en cuenta. Muy bien, doctor. Una vez que hemos explicado, eh, y por supuesto muy bien, eh, de qué se trata la declaración de únicos universales herederos y la declaración sucesoral, yo quisiera que pasáramos eh, eh, de forma inmediata a la sección de preguntas y respuestas. Son un universo de 53 participantes, había visto 55, creo que dos se fueron a buscar la ley, volvieron los 55, se fueron a buscar la ley y regresaron, por ahí van. Pero tenemos un universo de 20 preguntas, eh, vamos a, a responderlas hasta donde medianamente nos alcance el tiempo. Recuerden que siempre si nos digo, así como el tiempo en televisión es corto, el tiempo en Instagram también es muy claro. corto. Y, es y, no y no hay Imagina. cuña, imagínense. <risa> si hubiese, imagínense. Menos mal que ya no es como antes, que Instagram cortaba eh, eh, intempestivamente, ¿no? Vamos a comerciales y regresamos nuevamente. <risa> Por acá tengo la primera pregunta que no se me perdió y la hace la abogada Dayana Costa y, y esto resulta eh, interesante sobre lo que estábamos hablando de la declaración de únicos y universales herederos. Y ella nos pregunta, ¿cuál es la acción que se debe cuando en la declaración de únicos y universales herederos omiten a todos los hijos del de cuyos A ver, repíteme nuevamente la pregunta. ¿Cuál es la acción que se debe realizar? Ajá, ah, hasta ahí por lo se menos me perdió, Se me perdió. O sea, ¿qué, ¿cuál es la acción que se debe realizar cuando en la declaración de únicos y universales herederos omiten a todos los hijos del de Cuyo? Es decir, fue la cónyuge e hizo la declaración sucesoral y no colocó a ninguno de los hijos. ¿Declaración sucesoral o universales herederos? Perdón, declaración de únicos y universales herederos. Es que Ajá. se me perdió, por eso es lo malo. No te, te preocupes, está bien. Como dije hace un momento... En las reglas del procedimiento de jurisdicción voluntaria del Código de Procedimiento Civil, si mal no recuerdo, es 892, 894 hasta 901 del Código de Procedimiento Civil, las reglas generales que tienen es que la resolución que pone fin al procedimiento, nosotros generalmente los abogados en el día a día, nosotros lo llamamos como sentencia. Pero hay que tomar en consideración algo. Y por cierto, lo dije en los cursos de e learning que dicté la semana pasada. Es que esa declaración como tal no causa fuerza de cosa juzgada Ajá, aquí me están poniendo la pregunta de como lo hicieron a mí. Si ya caducó no, el lapso este, para... Esta hacer... este es otra, esta claro, es otra que tengo aquí pendiente. Ya veo por ahí. Bueno, ok, te comento. Si ocurre la circunstancia en la cual... Eh, se dictó esa, esa, declara, esa, esa declaración judicial que nosotros decimos comúnmente sentencia, hay que aclararlo. No es una sentencia, señores. Ese, proced, ese procedimiento, cuando llega a su fin con ese auto o con esa declaración judicial que pone fin o resolución que pone fin a un procedimiento voluntario, eso no se llama sentencia, es una resolución judicial o una declaración judicial ¿Por qué no se le llama sentencia? Porque esta no causa fuerza de cosa juzgada. No tiene fuerza de ello. ¿Puede ser apelable? Sí, sí puede ser apelable. Tiene las mismas prerrogativas para la apelación, cinco días cinco días de despacho para poder apelar y sube al superior. Pero de ahí, que tenga fuerza de cosa juzgada no la tiene. Entonces, ¿qué va a, poder, qué va a hacer al respecto? Lo que tiene es, en este caso, que reclamar sus derechos porque puede atacar esa resolución judicial a los efectos que esta no es válida sino que debe reconocerse como universal heredero a todos los demás que hayan quedado por fuera ya sería en este caso por un procedimiento diferente parte obviamente no va a ser dentro de esto porque ya este terminó con esa declaratoria y en la cual estos puede, pueden dirimir sus diferencias según sea la las circunstancias y si hay incluso eh, oposición y puede caer incluso tener un juicio contencioso pero lo importante de ello es que la declaración judicial en la cual diga, yo en nombre de la República Dominicana se le declaro como universal de heredado a fulano, usted no No quiere decir con esto que hasta aquí llegó y no se puede cambiar. Esto es oponible a tercero. Pero puede ser atacado debido a justamente que no tiene fuerza de fuerza juzgada esa resolución. Listo, listo. Adelante. Doctor. Excelente, por acá nos han hecho esperar los comentarios, tenemos muchos comentarios positivos acerca de la disertación del día de hoy, eh, la evidente es muy agradecida, ¿no? Eh, y por acá la siguiente pregunta nos las hace C. el usuario C. Álvarez 1402, y ella nos pregunta, si ya caducó el lazo para hacer la declaración sucesoral, ¿qué procedimiento se debe seguir? Gracias. Justamente esta es la pregunta que yo tengo acá, si ya caducó el lazo para hacer la declaración que okay, vamos a ver si lo puedo quitar de acá porque me tapa acá, bueno, no, no, no se quita bueno no, eh, que tengo que ya, ya, ya la... gracias, ahora sí Ajá. ¿qué pasa si se vence el lapso para declarar? muy interesante ¿qué es lo que van a hacer? primeramente no vas a poder hacer gran cosa te explico por qué si tú por ejemplo teniendo un lapso para declarar de 180 días a ¡ah, caramba Muchísimas gracias, mi estimado Cristian Vandrés. Me estás hablando por acá, por Ecuador. vamos a responder tu pregunta. Bueno, con respecto a, lo, a la pregunta que hicieron en su momento, ¿qué va a pasar? 180 días tenemos para declarar. Pero hay un, hay un, digamos, una alternativa, porque muchos se ha presentado ahora con esta pandemia de, oye, pero si el gobierno nacional ha decretado... Eh, digamos, decretos justamente para no laborar por situación del COVID-19, en este caso una cuarentena completamente radical y que no, no salga no se salga a trabajar, cosa posible que siga corriendo los lapsos el gobierno nacional dispuso por decreto que ciertas actividades de la economía, cesen sus actividades justamente debido para poder salvaguardar la vida de las personas pero en lo que se refiere a las obligaciones tributarias estas siguieron corriendo y una de las explicaciones que he dado incluso en, en los micros de TIC Soral que tengo en el canal de YouTube es que esta obligación sigue corriendo porque, en primer lugar, para poder cumplir mi, mi obligación como contribuyente, es decir, la declaración del impuesto y el pago del mismo si se genera, lo puedo hacer a través de instrumentos tecnológicos, de instrumentos electrónicos. La declaración ante la página web del señal. Y ahora el pago se puede hacer también a través de la banca en línea de los bancos. De hecho, esto estaba implementado mucho tiempo atrás. Lo que pasa es que ahora lo estamos comenzando a utilizar por la situación que nos encontramos de la pandemia. Entonces, si se te va a vencer el lapso, lo que podías haber hecho, y de obviamente recomendación para futuras declaraciones de impuestos, si se te va a vencer el lapso y todavía no tienes algún documento o te falta algún requisito, Puedes solicitar, por lo menos recomiendo, 30 días hábiles o un poco más, solicitar la, una, una, perdón, solicitar en este caso una prórroga, esa es la palabra, una solicitud de prórroga de ese lapso, por medio de una carta motivada ante el señal, en el cual solicitas, dependiendo obviamente de cuál es el motivo por el cual lo pides, si falta algún documento, si resulta que este documento es de, es de difícil acceso y estás a la espera de las resultas X, lo que sea, puedes solicitar la prórroga y el señal, por medio de esa carta motivada que tú solicitas, te puede conceder, dependiendo de la motivación, un lapso adicional luego del vencimiento de, esa, de ese lapso. Entonces, puedes, por ejemplo, antes de que se venza, puedes pedir prórroga. Esa prórroga que se pide incluso se debe eh, exponer en el sistema en línea, es decir, cuando va a decir solicitó prórroga, sí solicité prórroga, debe indicar los datos de la prórroga que solicitaste. Puede solicitar una, dos, tres, no hay límite, no indica el límite de prórroga. Y obviamente dependiendo, repito, de la motivación, pueden ser un lapso de 30 días, 60 días, 45 días, ya eso queda a discreción del ente tributario. Ahora, con respecto a que, qué pasa si se venció, Primeramente tienes que tomar en cuenta que ya va a existir entonces automáticamente una multa que en este momento son de 100 veces la cotización de la moneda más alta según Banco Central de Venezuela. Que en este caso, según por lo que he escuchado, es el euro. Significa que al momento de que se me vence mi lapso de, de declaración, automáticamente por no declarar a tiempo ya tiene 100 euros por multa. Si pasado el tiempo incluso, y pasa un año luego de que se te venció ese, ese lapso de declarar, la multa pasa de 100 a 150 euros. Así que hay que tomar en cuenta esa situación. Además, si dentro de tu declaración hay un monto de impuesto a pagar, pues también habrá una moratoria por el, por el valor de impuesto que no ha podido pagar dentro del lapso de declaración. Es decir, que va a existir multa. E interés moratorio. Si no hay multa, perdón, si no hay impuesto que pagar, solamente sería la multa. Como en el caso de la vivienda principal. Declaraste fuera de lapso, pero una vivienda principal, ok, solamente es la multa. Nada más. Así que fue muy extensa la respuesta. Adelante. Sí, sí. Excelente. Ya saben que entonces existe la prórroga, pero no es por esto que van a esperar el día 180 para solicitar la prórroga, ¿no? Solicítela con el No, tienen que ser por lo menos 30 días, hábiles, 30 días hábiles, por lo menos. Es decir, mes y medio aproximadamente. Porque entre lo que tú introduces y lo que te responden, dime si te responden vencido el lapso, ya no sirve. O si fuera el caso. Exacto. O sea, Habría que esperar a ver si sí o si no que quedar en suspenso. Es decir, para estar viviendo al filo de la navaja, prefiero estar tranquilo, lo hago antes. Ah, perfecto, ya tengo este tiempo, ya sé que cuento con tanto. Y si no, tenga sus euros preparados por allí. Mm -hmm. Por acá el usuario Cristian... CG, aparte de saludarlo, dice, estimado doctor Cristian Bandré. Cristian Bandré. Es mi socio en Ecuador. Saludos, Ecuador. Dice, ¿por qué no conviene omitir bienes en la declaración? Ok, ¿por qué no conviene omitir bienes? simple Simplemente porque caerías en defraudación fiscal, te conviertes en un, tra en un tramposo, valga la expresión. Cuando tú omites bienes dentro de, tu, dentro de tu declaración, es decir, omisión de activo, esta se configura como una omisión de activo, ocultamiento de activo, y eso se configura en una defraudación fiscal, la cual puede ser, la, la, la, la penalidad por esta circunstancia puede ser de un pago de multa de, multa de un 200% del valor del impuesto omitido, es decir, Además de pagar el diferencial de impuestos que no pagaste, vas a pagar un valor de 200% del impuesto omitido y dependiendo también de la gravedad de esta omisión de activos, puedes caer en una situación de carácter penal porque la defraudación fiscal está penada con prisión que va de seis meses a siete años según el código orgánico tributario. Excelente, doctor. Nos, preguntan, o nos hacen una consulta que se ha aclarado ya en el en el, en el interín de la disertación, pero eh, puede ser que la persona se unió tarde y ella nos pregunta, ¿se puede interponer declaración sucesoral y universales herederos aún un existiendo testamento? Esa misma pregunta la hace también el doctor Frank Mar Javier, pero como, como es la misma, vamos a, vamos a responder a esta persona. Ya tenemos como tres personas que están preguntando esto. Esta es la pregunta, yo la estoy leyendo acá, dice, ¿se puede interponer declaración sucesoral y de universal y de verdad, aún existiendo testamento? Bueno, la declaración sucesoral, si me pregunta declaración sucesoral de impuesto, se tiene que hacer sí o sí, así haya una sucesión intestada o una sucesión testamentaria. ¿Por qué razón? Porque en ambos casos yo tengo que declarar el valor de los bienes, el valor del tributo por ocasión de los bienes que se van a transmitir por causa de diferencia repito sea porque haya testamento o no haya testamento así que por lo tanto no hay ningún tipo de, de diferenciación en respecto a eso ahora con los universales herederos por lo menos yo tengo un criterio que es el hecho que si la figura de la sucesión testamentaria el documento que lo identifica es el testamento para el caso de la de, para el caso de una sucesión intestada o ad intestato es decir que la persona falleció sin dejar testamento, considero que la declaración de Universal heredero es el documento que lo identifica esta figura como tal, porque incluso en el banco de preguntas que nosotros hacemos a los testigos que se, que se presentan dentro de este procedimiento, una de las preguntas que se dice es, diga si sabe y le consta que la persona, el causante, falleció sin dejar testamento conocido. Por lo menos una de las distintas preguntas que son prácticamente típicas dentro del banco de preguntas que se le hace a estos testigos. No he visto, por lo menos hasta ahora, en experiencia, en experiencia forense, que se haya realizado unos universales herederos dentro de una sucesión testamentaria. Además, de hecho, la, el testamento, el testador instituye quiénes van a ser sus beneficiarios, sean herederos o sean legatarios. Ya dentro de ese documento lo está instituyendo. Adelante, Díaz. Excelente, doctor. Por acá nos pregunta Abogado Castillo 66663. ¿Se puede celebrar un contrato de arrendamiento sin la declaración de impuesto sucesoral, pero teniendo la declaración de únicos y universales herederos? Dentro de supuestos yo creo que sí. Es decir, considero que puede hacerse. Porque a los efectos de que ellos son los nuevos son los nuevos dueños, por llamarlo de alguna manera, es decir, el arrendador... Cambia de cara, me imagino que en este caso la relación arrendaticia, el arrendador falleció y el arrendatario, pues pretende renovar su contrato de arrendamiento. Poder en este caso los herederos presentar por ahora para poder comprobar su cualidad de este, estos universales herederos, pudiese servir como tal. O también en su defecto, incluso eh, a pesar de que no tenga o no cuente con la planilla de sol, la, con la, con la solvencia del pago del impuesto. Ya el hecho de yo presentar la declaración de impuestos y tener la planilla, porque esa es otra. Cuando yo presento la, presento la planilla de declaración de impuestos, yo tengo que tener por lo menos entre dos o tres ejemplares. Y una de esas planillas va a quedar conmigo, sellada, firmada por los, por, la, por los funcionarios del señal, y en el cual se va a hacer constancia que se presentó y está en trámite. Esa es otra forma, digamos, de comprobar mientras salga la solvencia de que yo soy beneficiario y que ese bien corresponde a esta persona y estoy dentro de esa comunidad de herederos de la cual ahora somos arrendatarios hasta tanto salga su vez, es decir, se puede ayudar tranquilamente, considero yo. Adelante. Vida. Excelente, doctor, por acá nos pregunta el usuario Segón Calves, para vender un inmueble se requiere además de la solvencia sucesoral el justificativo de herederos. No. No se necesita, no se necesita. Lo que se necesita ya es un documento que dije hace un momento, requisito sine qua non es la solvencia, la solvencia del pago del impuesto. Hay una excepción a esto, hay que lo, hay que, a propósito de esta pregunta, y es el hecho que también se pueden vender o se pueden ajenar bienes sin tener la solvencia del impuesto y es cuando ocurre eh, la circunstancia que la persona que van a hacer la declaración, es decir, los herederos, y se presenta un valor de impuesto a pagar y estos no tienen dinero suficiente para pagar el impuesto, entonces requieren de hacer la venta de alguno de los bienes o la movilización de alguna cuenta, la cual es suficiente de, de pagar el impuesto o incluso intereses moratorios si caen en el interés moratorio, para efectos de poder pagar ese impuesto, es decir, el señal, si mal no recuerdo, creo que es el artículo 53 de la ley de impuestos sobre sucesiones, la cual el señal, por medio de carta motivada también, autoriza a los herederos de dar, justamente de poder vender esos bienes. Lógicamente, existe una autorización, una orden por parte del señal para que autorice al registrador poder hacer el registro, la protocolización de venta de algunos de estos bienes, que están dentro de esta declaración y que todavía no ha terminado, pero que puede servir para poder venderlo. Esto es bajo ciertas circunstancias excepcionales, pero es debido justamente a esto, que no tienen dinero para pagar, piden por medio de una, de por medio de una carta motivada que le pide, que les dé autorización para venderlo, para que el dinero producto de esa venta sea para pagar impuestos. Y ojo, el hecho de, de, de que se te autorice habrán funcionarios tributarios presentes en la compraventa. En donde el cheque, los cheques que se van a otorgar para el pago de, de, de ese de ese bien inmueble, por ejemplo Uno de esos cheques sea a nombre de Tesoros Nacionales Y estos funcionarios van a recolectar ese cheque para el pago del impuesto No es que tú recibes todo el dinero, no Una parte del dinero se quedará contigo y la otra parte que es para el pago de impuestos Se lo van a llevar estos funcionarios Así que hay que tener en cuenta eso es decir, Por vía normal, la solvencia del impuesto sobre asociaciones te va a permitir poder vender ese bien pero por vía excepcional, si todavía estás en ese trámite y no tiene dinero para pagar el impuesto, se puede solicitar autorización al señor para que pueda, en este caso, vender ese bien, pero bajo esa única circunstancia, nada más. Cualquier otra cosa es corrupción. Permiso. Adelante, adelante. Necesitaba. Hay que, refrescar, hay que refrescarse porque con esta disertación tan interesante y estas preguntas eh, que hace la audiencia, que usted le explica muy bien... ¿Amerita ese refrescamiento? Sí. Por acá la siguiente pregunta la hace de Susa Indira, y ella pregunta, en el caso que el de Cuyus no tiene vivienda principal ni bienes, ¿se debe hacer la declaración sucesoral? No es necesario. Ah, la, el fundamento legal es el artículo 18 de la ley de impuestos. La ley de impuestos en el artículo 18 indica, se va a considerar como activos para la declaración de impuesto todos aquellos bienes que estaban a nombre del causante para el momento del fallecimiento. Si esa persona no tenía bienes a su nombre, sí, se abre la sucesión, pero no hay bienes que declarar. Por lo tanto, no es necesario realizar ninguna declaración. ¿Sí? Por acá nos hace una pregunta en los comentarios. Walca Mejía y él nos pregunta, buenas tardes, por favor, una pregunta. ¿Los herederos pueden vender su parte de la herencia a la viuda del de Cuyus? Pudiera ser, si sí se puede realizar, y esto tomando en cuenta que en la comunidad de herederos, partiendo de las reglas de, la, de las comunidades que establece el Código Civil, ellos son comuneros, comuneros hereditarios. Los cuales de esa universalidad, ellos tienen un porcentaje o una cuota. Lógicamente, si en algún momento ellos desean salirse de esa comunidad, pero claro, pudiendo vender su parte a otros comuneros hereditarios, lo pueden hacer. Y en este caso, ellos son los primeros en ser, son los primeros a los que debe hacerse la oferta por ser justamente su carácter de comunero. Esto en este caso se llamaría cesión, es decir, cesión de derechos de hereditarios. Lógicamente, una, una especie de compra -venta. es decir, estás vendiendo tu porción, pero dentro de lo que es la terminología jurídica correcta, sería una cesión de derechos hereditarios a los mismos comuneros. Si ya los comuneros no tienen ningún tipo de interés sobre eso, ahí sí pudiese venderlo a un tercero que no tenga que ver con esto. Pero, por lo menos dentro de lo que es, es recomendable que a las personas que sean, digamos, terceros, no adquieran mis de, derechos, digamos, hereditarios, porque en vez de ser un bien, puede terminar siendo un dolor de cabeza, porque tienes que lidiar con los demás comuneros sobre el destino de esos bienes y de qué forma se van a adjudicar en una posible futura partición. Excelente, doctor. Yo estoy seguro, doctor, que a través de todo su ejercicio profesional y su dilatada experiencia, tiene, tiene muchos consejos que ofrecernos a todos nosotros, esta tarde-noche de hoy, y estoy seguro que los 61 participantes que hasta ahora somos, estamos sabios de escuchar todas estas reflexiones y sobre todo sugerencias, ¿no? A la hora de hacer la declaración sucesoral lo bien sea la declaración de únicos y universales herederos. Así que, ¿qué reflexiones, qué comentarios puede ofrecernos eh, eh, en este interesante programa de hoy? Adelante, doctor. Bueno, en primer lugar, la primera recomendación que yo le diría, por lo menos a los colegas, es estudiar bastante. Estudiar mucho. De hecho, esta, esta, este consejo no solamente es válido para esta materia, es válido para todos. Porque en muchas ocasiones a veces se nos presentan casos como estos de herencias y en la cual a veces no tenemos suficiente conocimiento. Para eso tenemos autores, en verdad, obras de autores bastante valiosas, como es Raúl Sojobianco, como es Francisco López Herrera como también otros autores y obviamente también las normas que gobiernan esta materia son muy interesantes. Entonces, dependiendo de esto, pues se requiere de mucho estudio. Además ellos ello, la interpretación, la debida interpretación, cuál es el alcance de las normas, para saber cuál va a ser la verdadera solución que tú le vas a dar a ese cliente que está en este momento ávido de poder conseguir solución en manos de un profesional. Una recomendación, otra recomendación que yo puedo indicar al respecto es que esta materia como tal, si vamos a hablar de la declaración de impuestos sobre sucesiones, requiere estudio de matemáticas. Muchas veces, y lo digo porque eso pasa, eh, hay varias personas que por, por el hecho de querer escapar de alguna materia científica, le hace ciencias puras, le hace ingeniería, se van a derecho a estudiar, porque piensa que se van a liberar de las matemáticas, pero resulta que en el derecho también existen las matemáticas. Si no, vamos a los puntos más, más simples. No vamos a hablar de mí, por ejemplo. Vamos a la parte de los cálculos de prestaciones sociales en la materia de derecho laboral. Vamos a hablar de la dosimetría, que en este caso es el cálculo de la pena que se aplica a, a las personas que están en un procedimiento penal, dentro del derecho penal. Y obviamente acá... En lo que se refiere al cálculo de impuestos sobre sucesiones, Sabemos que el sistema en línea Calcula el impuesto Tú lo que tienes es que poner el valor del monto Que vas a declarar y lo calcula. Pero resulta que muchas veces ¿De dónde salen estos números? Y ahí en este punto, ahí es donde sale la acolación De qué forma uno tiene que calcular los valores, los El valor de los impuestos Y es por medio de ese cálculo matemático ¿De dónde proviene todo eso? Primeramente el código civil es la primera fuente la primera fuente de saber cuánto le va a corresponder a cada quien. Es decir, somos varias personas. Y entre esas personas hay personas que van a, unas que otra van a tomar más porción que otras. Es decir, proporciones diferentes. La ley me va a decir, a pesar de que no me diga cuán, cuánto o cuánto es el número, al momento de ver cuáles son las personas, qué parentela tienen, y leyendo la norma e interpretándola yo voy a saber cuánto es el valor numérico. que se va a traducir en qué? se va a traducir en cuánto te va a corresponder como cuota y traducido en bolívares, que es lo que tú vas a recibir, o también cuánto es lo que te va a corresponder pagar de impuesto, porque eso, las normas de las órdenes de sucesión del Código Civil te indican, infieren indirectamente cuánto es lo que vas a pagar de impuesto o cuánto es lo que te va a corresponder dentro de esa torta llamada patrimonio hereditario. Entonces, el hecho y la clave es el estudio y la práctica. La práctica, ante todo, si se refiere a lo que es cálculo de impuestos, por lo menos dentro de las clases que yo he visto de cálculo de impuestos, la práctica es muy necesaria para poder manejar esto. ¿Con qué fin? Saber de dónde provienen los valores de impuestos. Y segundo, que eso te da, digamos, prestancia, te da, digamos, en este caso, un aura de conocimiento que el cliente va a darse cuenta y que en el momento terminado se va a sentir agradecido, y si va a ocurrir una situación similar con otra persona, es decir, busca al doctor fulano de tal, que en verdad él me realizó este trabajo y lo hizo muy bien, además que él conoce de su materia, y sé que lo va a hacer a ojos cerrados, te lo recomiendo. Es decir, es algo que para nosotros, lógicamente, además del respeto que se nos gana, nos va a dar ingresos, nos va a dar actividad y trabajo. Excelente, doctor. Y suscribo totalmente a sus palabras. Eh, debemos prepararnos constantemente. Y muy bien para la materia en que deseemos ser especialistas, eh, si usted quiere ser especialista en sucesiones, en arrendamientos, en derecho penal, en derecho laboral. Trabajar arduamente en ese conocimiento eh, para, para poder ser un buen especialista. Y en estas reflexiones que les ha dejado el doctor Ron, hay muchos años de experiencia, mucha trayectoria recorrida que él ha tratado de resumir eh, eh, en, este pequeño, en estas pequeñas recomendaciones que ha dado, pero muy importantes ¿no? a la hora de... de de, de ejercer el derecho sucesoral y de tratar en este mundo del derecho sucesoral y por eso suscribo totalmente sus palabras, eh, doctor. Queridos amigos, queridos levidentes hemos estado conversando hoy con el doctor Juan Carlos Roncadena acerca de un tema muy interesante que estoy seguro que les ha gustado en el devenir de toda la disertación, como ha sido la declaración sucesoral versus la declaración de únicos y universales herederos eh, que sin duda ha sido un tema bastante explicado por nuestro ponente el día de hoy y estoy seguro que entendieron muy bien. Eh, he visto muchas preguntas por allí, si el live va a quedar guardado. Sí, esto va a quedar guardado en nuestra cuenta de Instagram TV. Ahí están guardados todos nuestros likes, todas nuestras jornadas, eh, para que las puedan disfrutar. Disfrútenlas, compártanlas y recomiéndelas. Alguien que quiera ver una jornada de Derecho de Familia, la tenemos en nuestro Instagram Live, una jornada de arrendamiento, la tenemos en nuestro Instagram en nuestra sección de Instagram TV, una jornada de condominio la tenemos en nuestro Instagram TV y por supuesto eh, jornadas sucesorales las tenemos en nuestro Instagram TV querido doctor, a través de qué medios electrónicos lo podemos conseguir cuáles son sus próximos eventos eh, cuál es su Instagram para que nuestra audiencia que ha quedado maravillada y encantada con la disertación del día de hoy pueda contactarlo adelante bueno eh, mis redes sociales son en Instagram es J.C. Rompiso SocieiHack ahí me pueden conseguir, ahí tenemos distintas actividades como dinámicas también tenemos cursos que nosotros dictamos, también tenemos una plataforma, un canal de YouTube en la, eh, la plataforma de YouTube que se llama SocieiHack y en el cual incluso para poder acceder al, al canal tenemos justamente en la cuenta de Instagram, tenemos el link de acceso al canal directamente para que puedan ver la cantidad de material en materia de sucesiones. Ahí tenemos el tip sucesoral, en el cual varias de las cosas que he mencionado y muchas otras más se encuentran en por lo menos ya casi 70. Vamos a llegar al tip 60, Dios, mediante la próxima semana, y en el cual pues hay muchas cantidades. Les puedo comentar de, de antemano, aprovechando tu espacio, Víctor, en Adelante. el cual les, les digo que vamos a tener bastantes cosas interesantes para el canal este próximo mes, ya que es el mes del abogado vamos a justamente a tener actividades con respecto a qué nos pasa cuando vamos a presentar, cuáles son, digamos, esas anécdotas o peripecias, y eso lo vamos a tener con un invitado para el 18, mediante el 18, el 18 de junio, para el día 21, lunes 21 de junio, todo esto va a ser a través del live de YouTube, en este caso del canal, en el caso del lunes 20, 20, 21 de junio, Vamos a estar con Juan Carlos Colmenares Zuleta. Si supuestamente me dicen que soy el experto, señores, yo les digo que Juan Carlos Colmenares Zuleta es el maestro de las asociaciones. Y el martes 22 de junio vamos a tener un, un live de, de YouTube en el cual vamos a hablar con algunos colegas que han emprendido, digamos, de forma abierta en el derecho, pero que han tenido que reinventarse en estos tiempos de pandemia. Vamos obviamente a tener en este caso el querido amigo Joan Olivar desde el escritorio de Olivaría Asociado, vamos a tener a los amigos Mestre Luque y Miguel Parra de Legalizados y vamos a tener también a María Isabel Gutiérrez con la gente de ARCO que ya se encuentra en el oriente del país, justamente hablando justamente de esa situación de nosotros habernos reinventado como abogados en esta pandemia, ¿qué hacíamos antes y qué estamos haciendo ahora? Amén de lo que yo pueda decir, porque obviamente también yo tuve que reinventarme con todo esto y claro, casi que conocer de lleno a Autodidacta todo esto de las redes sociales para poder mantenerme activo y así sido dado muchos, muchos frutos, aparte de los distintos tips que vamos a estar dando durante el mes del abogado, que posiblemente para el día 23 estamos preparando un material de justamente qué hacer con mi primera declaración sucesoral como abogado, precisamente que era la pregunta que tú me estabas haciendo, qué recomendaciones has? bueno posiblemente ahí damos más recomendaciones al respecto en ese tip Dios mediante también tengo cuenta en Facebook, como es Juan Carlos Ron, por ahí también me pueden conseguir. Así que por acá estoy activo, constantemente Excelente, Adelante. doctor. Así que ya lo saben. Agenden las fechas y si no, consulten la cuenta del doctor Juan Carlos. Por allí perfectamente van a enterarse de todas estas actividades. A nosotros nos pueden conseguir a través de nuestro DM, esta cuenta, por supuesto, arroba calanchesalinas o a través de nuestro correo electrónico calanchesalinas2020 arroba gmail.com calanchesalinas2020.com. Eh, mañana también, para finalizar la jornada de mayo sucesoral, tenemos un programa muy interesante y muy solicitado por todos ustedes, como es La Partición de la Herencia. Nada más y nada menos que con el doctor Daniel Saiber, especialista también en materia sucesoral. Este programa será mañana a través de esta cuenta, arroba calanchesalinas, a las 6.30 pm hora Venezuela. Tenemos allí también el post ya publicado en, en nuestro feed para que lo consulten. Sin embargo, es mañana a las 6.30 pm hora Venezuela. Nosotros también, doctor, tenemos sorpresas preparadas para el mes de junio, pero no se las voy a adelantar hoy. ¿Quieren saber esas sorpresas? <risa> Vean mañana. Aquí te lo dejé Vean como mañana. primicia porque todavía ni siquiera he dicho nada. <risa> sí, sí, sí. Vean mañana nuestro programa y el día de mañana se van a enterar qué sorpresas traemos para todos ustedes. En junio. No dio chance, querido doctor y queridos leividentes, de responder todas las preguntas. Sin embargo, como les dije, hicimos lo humanamente posible. Eh, la frase icónica que siempre utilizo es que, así como el tiempo en televisión es corto, el tiempo en Instagram es mucho más corto todavía. Claro Quiero que sí por haber participado y a todos nuestros leyvidentes también por haber participado activamente con sus comentarios, reflexiones y con sus dudas. Son muy importantes todas sus dudas para nosotros y tratamos de responderlas de la mejor manera posible y, por supuesto, hasta donde nos alcanza hasta donde nos alcance el tiempo. Así que ya lo saben, nos esperamos mañana a las 6.30 p.m. hora Venezuela. Gracias, doctor. Hasta luego, muchas gracias, Víctor, y a todos ustedes también. Muchísimas gracias. Saludos, hasta luego. Hasta luego.